Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Ya comienza el año 2020 El primer video del año 2020 Ya como pudieron ver en el video anterior Tuvimos muy buena forma de terminar el año 2019 Pero también como van a ver en este video También tuvimos una muy buena forma de comenzar el 2020 Así que eso, ahora nos vamos a ir a juntar con la Solving eh, Tenemos muchas cosas de que como update Como por ejemplo que hay comeback back eh, Hola me explica Yo ya la fecha está ahí en el calendario así Vamos a ir a juntarnos con las y les quiero mostrar también cómo es un día sábado de las cosas que hago yo en Corea, aunque realmente la mayor parte de los sábados me levanto a la hora de la mierda y no hago nada. Pero el día de hoy fue como, sabes que Sebastián tienes que hacer vida social porque ya es hora de que salgas de tu eh, gran cueva y tengas que hacer vida social Así. En el video de hoy también vamos a dar quién es el ganador de la libreta de la House of BTS Así que también quédese al final del video para que vea si pudo ganar o no Y si no ganó, muy atenta porque también va a venir un próximo sorteo Ustedes ya saben que para cada comeback de BTS siempre regalo los cuatro álbumes, eh, Así que esta vez también habrá ese sorteo Pero yo creo que ya va adelante cuando tengamos la información Por ahora hay muy pocas cosas que se han dicho Y lo que ya ha salido ha sido como que tú me explicas así que, eh, ahora vamos a ir a tomar el metro estoy congelándome porque hacían como menos 4 grados ustedes entienden que mi mano ya está así hecha un palo ¿Qué? El... Eh, Vamos. ensaladas debería comer esto más seguido me acabo de comprar un café caliente porque aquí venden como estas latas de café pero las venden en versión helada y caliente, entonces yo le pedí al caballero que me diera las de esa caja porque en esa caja eh, las venden, están como más calentitas, entonces te pasa la lata caliente y la versión tradicional obviamente la puedes encontrar en la estantería, así que voy a tomarme esto por mientras porque está como calentito y hace demasiado frío y como me verla eh, eh, Acabo de llegar y eh, no la encuentro en ninguna parte No encuentro la cerveza en ninguna parte eh, Le mandé un mensaje sí Y me dijo que estaba en el baño Así que la voy a esperar Cuando llegué dije así como en plan Where is the chama, where is the chama Porque la chama Te juro que me hace tan feliz Entonces como que eh, Where is the chama Yo necesito a la chama Y la chama no está Así que voy a estar haciendo la fila en el baño la voy a esperar un ratito Y de ahí vamos a ir a comer Les tengo que confesar algo Cuando yo voy a comer sangyok sal Para coreana Mi desayuno es como No sé Una hoja de lechuga Y no almuerzo No almuerzo porque generalmente Cuando vamos a ver estas cosas Ah, vamos a estos que son tipo como refill Que es como, como buffet Que podéis comer todo lo que queráis Con lo que paga Aquí uno paga como unos 12 dólares más o menos Y podéis comer toda, toda la carne que queráis Teóricamente dicen que Gangnam es como el barrio Super caro y como de lujo Y toda esa hueá Pero sabéis que no En realidad yo siento que Gangnam Es mucho más barato que muchos otros lados de Seúl y de hecho, hacerse cosas acá en la cara, así como para quedar vez como estupendo. Bueno, es mucho más barato acá en Gangnam que en otros lugares. Sí, eso básicamente. Sí. Y estoy acá abajo en el metro porque este metro es conocido por ser una estación de metro que combina con otra estación de metro que tiene como, creo que tiene 16 salidas imagínate weón, que un, una estación de metro tenga 16 salidas diferentes o sea, se imaginarán lo grande que... y no es el más grande, ¿eh? hay otros que son mucho más grandes y tiene 16 salidas y yo he estado y ahora en la 11 queda justo para el lugar donde vamos a ir nosotros tengo hambre, esa es la verdad, tengo mucha hambre ahí la encontré ¡Chama! ¡Chama! ¡Ja, <risa> Yo escuché, yo sé chama, ese chavo no lo dice cualquiera ¿Cómo está? Sí, no grabamos nada cuando comimos Como que nos dedicamos a puro tragar que, que gente más gorda, Dios mío Oye, quería apro aprovechar de preguntarte ¿Cómo fue tu experiencia en el... Sabéis qué se me olvida el nombre de eh, ¿sí lo lo Golden, Golden, ¿sí, ¿cierto? Los lo ¿Cómo te fue los Gaon en, lo en, en los en MAM? No, no, no, ninguno de esos. Eh, ¿En eh, ese? ¿Cómo <risa> te fue? Los Golden, ¿cierto? Eh, me fue bastante bien, la experiencia fue bastante chévere. Eh, me hice amiga de una chica noruega uh -huh. eh, y pasamos el concierto bastante bien. Eh, estábamos prácticamente en embarricadas cerca, los vi súper cerca. Vi, vi a los chicos como a tres metros de distancia. Me iba a morir. Era la primera vez que los vi, Era acá, la primera vez que los vi tan cerca porque en el concierto de ellos acá en Seúl estaba súper, súper lejos, sí. estaba súper lejos, estaba en tercer piso, mm. allá en el techo, por allá arriba, eh, Y luego esta vez tuve la oportunidad de tenerlos súper, súper, súper cerca, estábamos en la sección G, igual que tú, y lo único malo, lo único malo una fan coreana, hubo un momento en que se me subió prácticamente a los hombros con el teléfono en mano para grabarlos y yo como que ya va, o sea yo acepto que uno lo tropiece, eh, un está súper apretado con la gente, no hay ningún problema pero ya ahí al que se prácticamente te sub se suban a ti es too much y como que traté de, de, de quitármela de una manera amable. Polite. Eh, exacto, polite. Y ella no entendía de ninguna forma. Hasta que hubo un momento en que le dije, o sea, eh, ¿conoces lo que es espacio personal? Por favor. Pues dámelo. <ríe> Dame mi espacio. Y la chica, obviamente en inglés, la chica me entendió en inglés y como que se había dado cuenta. Y ya después del concierto No te okay. molesto más mucha, mucha gente siempre me pregunta a mí Cómo son en persona pero yo los conocí Todos siempre me han, me han preguntado Son tan perfectos como se ven las fotos Sí, exacto? ¿Cómo, sí ¿cómo lo es son Sí lo son Yo quedé sorprendida con Jin eh, mi, mi favorito O sea, yo sé que uno no debe tener favorito Pero mi favorito entre ellos es Jimin Y eh, Jimin es perfecto O sea, tal cual como ustedes ven A Jimin en las fotos Jimin es en la vida real Con quien yo quedé sorprendida Fue con Jin las fotos no le hacen justicia a ese hombre, definitivamente. No le hacen justicia. Jin es hermoso. Pero es que uno lo ve en persona. Y no como que la cámara no le hace justicia. No le hace justicia. Ese hombre es bello. Pero bello. Él fue el que más me sorprendió. Los demás y sí son bastante, bastante.. Eh, Vamos a decir, o sea, se ven igual, igual que en las fotos, igual. Suga súper lindo. Tesla eh, no se mostró como mucho hacia ese lado. Yo no pude, yo no pude ver... Hacia el sector donde estabas tú. Hacia el sector mm. donde estaba yo, yo no me pude ver casi el rostro. Pero RM... Bello, igual, Estaron microcosmos eh, ay, que sí, se subieron, sí. yo estaba prácticamente enfrente, yo los vi allí y luego volando, ay fue, fue, fue mágico fue, fue mágico. demasiado hermoso fue muy lindo fue demasiado hermoso la chica de eh, la Noruega con la que me hice eh, amiga eh, esa niña es una niña estaba en shock ella en ningún momento cantó ella solamente se quedó mirándolos sí. pero yo yo y no era la primera vez que la veía tan cerca Porque ya se había eh, estado en otros conciertos Y había estado en, en el Army Song ah. y, Pero me sorprendió porque ella nada Ella estaba sí. inmersa en, su, en su mundo Eso es como lo genial en el fondo Como yo creo que En, en toda la experiencia de conciertos a los que uno va Acá en, en Corea Como el, el vivir la experiencia como fan Como dentro de tu mundo porque igual, no sé qué opináis tú Porque claro, yo no sé si tú has podido ir quizá a conciertos de K-Pop en otros países ¿eh? no. Yo he ido mucho, por ejemplo, en Chile Y pasa que en Chile es totalmente diferente como si vive un concierto de K-Pop Acá siento que cada uno vive en su globo, en su burbuja con Lo que tú estabas diciendo Porque cada uno vive su propia experiencia Pero eh, siempre yo muriendo algo... Ya vas, te van a atropellar Siento que acá como que cada uno vive su burbuja pero no es como por ejemplo que en por ejemplo en Chile mucha gente va con amigos a conciertos, van en pareja o más, más grupo de amigos. Pero acá es muy difícil que eso pase Es muy difícil, es muy difícil. Este concierto que está, del que estábamos comentando recién sí. Yo quedé, estábamos en el mismo sector sí. el mismo sector. Pero yo estaba al lado de, del caballo Del carrusel, ¿De carrusel Y tú estabas como en el centro y yo del todo más hacia el centro. Sí. correcto Entonces como que aún así, ustedes se fijan Como que toda la experiencia siempre se van a ser diferentes Pero en el fondo sigue siendo mágico sí. igual O sea, cada uno dentro de su... De su magia en el fondo Sí, eh, es genial eso. Hay mucha gente que le gusta Corea Mucha gente que obviamente va a ver este video con convenir a Corea, etcétera, etcétera A mí también me pasó conocer que ese día conocí a tres niñas chilenas que andaban de vacaciones y aprovecharon de venir a los shows a los eventos que hacía BTS eh, acá en Corea Sí, obviamente, si estás viniendo a un país que te gusta tanto, ¿por qué no ver a la banda que te gusta tanto? Entonces, como que. Aprovecha esa experiencia. Exactamente. No, como que cada persona tiene que no a Tiene que aprovechar al máximo todas las posibilidades que pueda. Siempre. Porque eso, pues les voy a dejar a continuación el clip que yo grabé desde mi sector, que yo estaba al lado del carrusel. No sé si les a poner el clip de, de, de, de, de Zulving como para que vean la visión de ella. Ahora vamos a tomar un té, un café, algo así, para poder seguir con eh, Spilling the tea We, We're gonna spill the tea Que eso en español se traduce como... Eh, ¿Cómo se traduce en venezolano eso? En español venezolano vamos Spill the tea, como... Chimear, es eh, como... Chimear en, Exacto, ajá, en como, Chile, es como, como, como... Echar cuentos, echar cuentos. Echar, cuentos sí, echar cuentos Entonces, vamos a spill the tea tomando tea o tomando un coffee y, y eso hoy oh, mi brazo me duele mucho ya, um, estamos acá en alguna parte en Gangnam, claro y queríamos venir a tomar helado acá a Paskin Robbins pero está lleno, yo creo que como cualquier parte de Gangnam todo el lugar va a estar lleno así que no sé qué voy a hacer con nuestra vida te... ¿qué hacemos? ¿té? ¿café? café ¿café? En... pero sabéis que yo hoy día dormí como 12 horas entonces si me tomo un café me no voy a dormir pero ya, vamos a un... Uy, miren, eh, me vinieron a buscar, chiquillos, permiso, me voy eh, Bueno, se fue vamos a ir por un Starbucks, que también venden otras cosas Sí, Starbucks, ahí. ay Marica, viste No te fue Ya, volvió a la realidad, Marica, ¿viste lo del Starbucks con BTS? ¿La colaboración? No, ya va, ¿cuándo qué? ¿La colaboración? ¿Qué va a sacar Starbucks con BTS? No, no me he enterado de ¿No eso No la viste No Fue como, weón, bueno, se juntaron las dos grandes marcas de mi vida O sea, weón. No. Bueno, pues yo soy, o sea, Toda la gente que sigue este canal hace mucho tiempo sabe que yo soy como un hardcore fan de Starbucks, me encanta Vengo a entregar un mensaje que me, se me vino a la mente Que si estás conociendo a una persona y esa persona llega a cuestionar tu gusto por eso Ya sea BTS o cualquier cosa que te esté gustando aparte en tu vida Ya puedan ser, no sé, armar puzzles, juntar trenes, juntar billete o que te guste, BTS, whatever si esa persona llega a cuestionar eso, esa persona no es le ha indicada en tu vida y deberías alejarte lo antes posible de esa persona Si no, ya sabes que tu vida va a ser un infierno para el resto de tu vida Que no merecen que estén a su lado, eso, nos vemos, vamos a seguir un poco conversando Pero se los tenía que contar porque es realmente necesario, ¿no es cierto? Fue muy profundo, muy profundo Sí. Este es el Starbucks al que llegamos es un Starbucks que tiene un Starbucks Reserve y el Starbucks normal si se fijan el techo es muy bonito y tiene lo mismo que han encontrado en cualquier Starbucks por ejemplo este acá tiene como las cositas, todos los típicos tumblers que venden y yo creo que ya la próxima semana los van a modificar como por la campaña esta que les decía de BTS que viene ahora y eso, está muy bonito bueno, nos vamos. Oye, para. ¿Y esta iglesia? Tú dices que se hizo en qué siglo. Es esta iglesia data en origen del siglo... Nuestra libretita de John Cook se va a México, señores. México lindo y querido. Así que, ya saben, muchas gracias por haber participado. Y también estén atentos porque cuando salga el álbum, ustedes saben, vamos a volver a hacer otro sorteo para que todos tengan la posibilidad también de poder tener el álbum. Así que, eso. Para acá se va nuestro... Deador. Hemos llegado hasta el final de este video Recuerden abajo en los comentarios dejar algún comentario así como eh, ¿qué, ¿Qué podría compartir con nosotros la gente el día de hoy? Y agradecerles también algo que tú quieras decir antes de cerrar el video Gracias por el apoyo que le dan a Sebastián Porque de verdad se toma mucho tiempo en crear contenido Y darles a conocer a ustedes la experiencia de... Y es, y es, y es por oh, gracias. y también quiero aprovechar yo de darle las gracias a Solving porque también ha podido compartir con ustedes su experiencia, siempre es bueno tener más de un referente, más de una opinión o de consejos de más de una persona así que también te agradezco a ti porque tus consejos también son súper útiles y yo sé que las personas que vean eh, los videos también puedan verse reflejado en ti en todo lo que tú haces así que eso, eh, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos pronto ¡Viene el comeback! ¡Ah, ya! Yeah. ¡Chao! ¡Viene el comeback! ¡Ya, chao, chao!